¿Cómo hablar de esto? Yo... ...me encaqué. Antes tenía esta imagen. Y tiene un video acento. Un video... ...un minuto con cuatro. Y si explotamos... ...dice... ...música de cripto, del, de criptomonedas del infierno... ...del diablo y si sí, me han hackeado esto empezó porque yo dije, oigan, eh, ¿puedo? me han y dije, que güey, ¿qué pasó a la marca y dije, eeeh, eh, creo que soy eeeh, chicos, la impresión, vamos a hacer su cuenta premium de primor, dice dije, en serio, Sí, sí, sí, sí. si, sí, sí, sí. Entonces, después, toma tomar este Word, léelo todo y ya, después lo que hay ahí. Entonces, me metí en la página, descargué el Word y lo que decía era, creo que, que era mucho, mucho texto, mucho texto, mucho texto. Bueno, fue un poquito. Bueno, después lo descargué y se desapareció. Le dije, entonces descargué para mi profe ¿no? él el formora real. pues le dije a mi señora, eh, señora eh, pues dije, ¿puedo decir algo? Ya les, ¿Sabes Que tanto. No me sirve para. Ni el pito de mi madre. Eh, eh, ok. Eh, ya tenemos... Listo. Hoy a 16. Era el día. No sabía qué pasar hasta que hicieron un video. Mi reacción fue, fue de... Fue esta. Ah, por su vida, ah, ah, ah. ah. con lo que puedan, con los bambis que puedan ah. Ah. Ah. entonces yo dije, ¿por qué no cambiar la maldita contraseña? ¿Qué? Y si la única solución era mal, maldita sea cambiar la contraseña y para el Lobby mandar esos tal hacks? cuando usted cambiar la contraseña hicieron un video. después saqué los... me debía acordar que yo solo tengo esta cuenta pero yo le regresé a la normalidad por eso por el caso no acepten opciones chao chao